a solas. Ya sal de aquí. Te si tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Te has vuelto loco? ¿Crees que soy estúpido para creerme eso? Traté de crear una máquina del tiempo pero nunca funcionó. Por lo que es imposible que alguien lo use. Pero si sí es verdad. Nunca te crees las cosas que te digo. Siempre pensaste que eras mejor que yo. Solo, sigue con el plan. Estás lidiando con estupideces en lugar de llevar a cabo el plan final. ¡Hola! Me gustaría unirme a la fiesta ¿Quién eres tú? ¿Quién crees que eres? Mi nombre es Scraptrap ¿Scraptrap? ¿Qué nombre tan tonto? Bueno, no quiero ser grosero, pero... Scraptrap Espera ¿De dónde sacaste ese traje? Mi nombre es Toy Chica, y venimos del futuro. Si tú eres Toy Chica, ¿quién es él? No puedo entender quién es él. Es graciosa tu pregunta. Porque te tengo una sorpresa para ti. Soy tuyo del futuro. Wow. Estoy seguro de que no seas una mentirosa, muéstrame algo del futuro. Espero que esto sea una prueba más que suficiente. Mi dispositivo de prueba.